Hola a todos, bienvenidos al video tutorial sobre firma electrónica. En este video tutorial vamos a ver en qué consiste eh, la firma electrónica, cómo podemos crear una firma electrónica, cómo verificarla y eh, la compararemos con la firma manuscrita. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar o por qué queremos tener eh, lo que se conoce como firma electrónica? Pues la idea es que nosotros tengamos una técnica mediante la cual podamos eh, proporcionar autenticidad, integridad y no repudio en los documentos electrónicos que enviamos, de forma que podamos garantizar que estamos intercambiando esta información de forma segura. De esta forma, nosotros podríamos utilizar Internet como un medio seguro para sistemas como la administración electrónica o para realizar transacciones de comercio electrónico. ¿Pero en qué consiste una firma electrónica? Pues bueno, básicamente una firma electrónica es el resultado del de, eh, valor hash de un mensaje al que eh, este hash vamos a cifrar con la clave privada de la persona Por lo tanto, el resumen cifrado de eh, un mensaje con la clave privada del usuario, es lo que va a constituir su firma y es importante destacar dos características muy eh, reseñables de la firma como son, por un lado, que eh, la firma electrónica de una persona varía de un documento a otro, de forma que vamos a garantizar cada una de las palabras que forman ese documento, cada una de las letras, cada uno de los bits a diferencia de nuestra firma manuscrita, en la que, independientemente de cuál sea el documento, nuestra firma siempre es la misma. La firma electrónica no, cada documento, eh, la firma electrónica asociada es diferente. Y luego, eh, por otro lado, tenemos que, eh, como la clave pública del firmante eh, va a ser conocida, o puede ser conocida y puede ser distribuida a cualquiera pues cualquiera va a poder verificar eh, nuestra firma y que el mensaje viene de, de nosotros Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo de firma electrónica? Pues la firma electrónica está basada en criptografía asimétrica y en el uso de funciones hash Entonces, para ello pues para poder realizar firmas nosotros electrónicas pues por un lado vamos a necesitar generar un par de claves y como decíamos en la criptografía simétrica la clave pública podrá ser conocida por cualquiera y la clave privada solo la va a poseer el propietario y para garantizar que solo él puede firmar utilizando esa clave pues debe mantenerla a buen recaudo por lo tanto en este sistema de criptografía simétrica la clave privada la vamos a utilizar para generar la firma electrónica y la clave pública se va a utilizar para verificar la firma electrónica. Entonces, ¿cómo es el proceso? Pues nosotros vamos a partir de un documento que vamos a querer firmar y el usuario que quiere firmar ese documento, mediante una función de firma, utilizando su clave privada, va a coger y va a calcular la firma de ese documento. Y ese documento junto con la firma lo va a enviar a un determinado receptor Ese receptor para verificar la firma pues va a utilizar una función de verificación de firma Utilizando la clave pública asociada a la clave privada del firmante Y como decíamos, pues esta clave pública la pueden conocer varias personas Y van a poder todas verificar que ese documento ha sido firmado por el emisor entonces, ¿el proceso de firma en qué consiste? Pues vamos a ver paso a paso en qué consiste. Por un lado, vamos a partir del documento original. A continuación, a ese documento original le vamos a aplicar eh, una función de resumen digital o hash. Y vamos a obtener, como decíamos, pues, un documento o un resumen del documento original muy pequeño que varía entre 8 y 160 bits. Y ese resumen, ese eh, documento pequeñito firmado que constituye el, res el resumen lo vamos a cifrar con la clave privada del firmante entonces, como resultado de este proceso este documento este hash cifrado es lo que constituye la firma entonces, cuando nosotros hemos generado la firma de un documento y queremos enviarle ese documento eh, a esa persona, pues nosotros tenemos varias posibilidades Podemos enviarle la firma solo si esa persona ya tiene el documento original o podemos coger enviar el documento y la firma eh, por separado o, como última posibilidad, nosotros podemos coger y en un nuevo documento eh, meter el documento original y la firma asociada produciendo lo que se conoce como documento firmado A continuación vamos a ver cuál es el proceso de verificación Entonces, el proceso de verificación parte de que el usuario receptor va a tener el documento original y la firma Este documento original y la firma lo puede haber recibido eh, en forma de documento firmado, donde están incluidos eh, tanto el documento como la firma o podría haberlo recibido de forma separada y por un lado haber recibido el documento y por otro la firma Al final la cuestión es que eh, independientemente de cuál sea el caso nos, el, el proceso de verificación va a tomar como datos de entrada el documento que queremos verificar que nos han enviado y que se supone que el, que el usuario ha firmado y la firma entonces, a partir del documento que nosotros hemos recibido le vamos a aplicar un algoritmo de hash y vamos a calcular el, el resumen del documento que hemos recibido A continuación, por otro lado, vamos a coger la firma que hemos recibido y utilizando la clave pública asociada al firmante vamos a descifrar la firma y vamos a obtener el resumen hash del documento que firmó el usuario si ambos hash coinciden, ambos resúmenes coinciden, es decir, coincide el resumen del documento que yo he recibido y coincide el, el resumen del documento que el usuario firmó, quiere decir que él documento que yo he recibido no ha sido modificado y que he recibido correctamente el documento eh, firmado por lo tanto, pues diríamos que el documento está correctamente firmado En caso de que eh, los has, los resúmenes no coincidieran, pues querría decir que probablemente el documento que nosotros hemos recibido ha sido modificado eh, por el camino ¿Para qué vamos a utilizar eh, este mecanismo de firma electrónica? Pues lo vamos a utilizar en distintos escenarios Por un lado, lo vamos a utilizar para garantizar la autenticación de los mensajes que nosotros vamos a enviar a través de, de la red También lo vamos a utilizar para firmar distintos tipos de documentos como pueden ser documentos de pago, autorizaciones, contratos, etc. Los vamos a utilizar también para firmar unos determinados tipos de documentos que llamaremos sellos electrónicos y que nos van a servir para probar que un determinado documento existía en un momento dado. Los podemos utilizar también en otros escenarios como en servicios de mensajería certificados que trata un poco de eh, emular eh, el correo certificado que nosotros recibimos de forma que cuando un usuario recibe un correo eh, certificado pues firma como que ha recibido ese correo pues existen mecanismos para poder en, el, en transacciones telemáticas probar que nosotros hemos recibido un determinado uh, correo y, también va a ser fundamental el uso de la firma electrónica en la creación de lo que vamos a llamar certificados digitales. A continuación vamos a hacer una comparativa entre la firma manuscrita y la firma electrónica con respecto a tres propiedades. Por un lado la autenticidad, por otro lado la integridad y finalmente el no repudio. Con respecto a la autenticidad, con respecto a estar seguros de que nosotros el documento que hemos recibido es auténtico y que está firmado por la eh, persona... Eh que nos lo envía o que dice que lo ha firmado pues podemos decir que eh, la, una firma manuscrita nosotros podemos eh, falsificarla nosotros en la medida en que vemos eh, cómo firma un determinado usuario pues podemos tratar de imitar su firma y en un documento hacer una firma parecida de forma que el que lo reciba ese documento pues piense eh, que el documento fue originalmente firmado por la persona que nos quieren hacer creer en cambio en la firma electrónica, este caso no va a poder suceder. Eh, en nuestra firma, decíamos que en la firma electrónica varía con respecto al documento y es una función del documento original que eh, solo puede ser generada mediante eh, la utilización de una clave privada. De forma que cualquier cambio que se produzca en el documento hace que el valor del resumen cambie y por lo tanto el valor de la firma eh, deje de ser válido. Con respecto, a la integridad, pues con respecto a la integridad, cuando nosotros recibimos un documento eh, firmado, eh, como la firma es independientemente del documento, nosotros cuando nos lo envían no sabemos, si por ejemplo lo hemos recibido a través de, eh, de correo o de mensajería, nosotros no podemos estar seguros de si el documento que ha firmado un usuario, alguien le ha añadido algún texto o eh, ha cambiado alguna coma, algún punto, etc. En cambio, en la firma manuscrita eso no puede suceder, como decíamos, cualquier cambio, por pequeño que sea, en el documento va a provocar que cambie el resumen del documento y por lo tanto la firma no se va a verificar porque el, el resumen de la firma va a ser distinta al resumen de, del documento. Y por último, con respecto al no repudio, es decir, eh, eh, que nadie pueda decir de que ha firmado un determinado documento, pues de cara a determinar en la firma manuscrita si un documento ha sido realmente firmado por una persona o no pues se necesita un experto caligrafólogo que determine si realmente eh, la firma esa la ha realizado una determinada persona y aún así este proceso está determinado, eh, es propenso o está sujeto eh, a errores ya que eh, estamos dependiendo de lo que diga un determinado experto en cambio en la firma eh, electrónica pues para poder verificar una firma electrónica nosotros solo necesitamos la clave pública con la que firmó el usuario y lo vamos a poder hacer en cualquier ordenador y sin la necesidad de eh, que otra persona lo verifique por nosotros o lo compruebe Este es un proceso que está libre de, de, de errores, por lo tanto nosotros, dado un documento siempre que tengamos la clave pública vamos a poder verificar si eh, ese documento fue firmado por una persona o no si, eh, el, la firma se verifica, pues podemos estar seguros y nadie puede decir que no ha firmado ese, ese documento, porque se supone que la clave privada solo la poseía el usuario que realizó la firma.